Hola mi nombre es Eric y espero te encuentres muy bien, en este video te enseñaré a cómo hacer el efecto 3D en tus tomas de pantalla, para que pases de vídeos como este que estarás viendo aquí en pantalla a videos como este, bueno sin más que decir empecemos. Bueno bueno ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer para crear este efecto 3D en nuestra pantalla es crear esa perspectiva 3D. Y esto es muy sencillito, nos vamos a nuestras dos flechas y nos vamos aquí al panel que dice Efectos. Estando allí escribimos la palabra 3D y seleccionamos el que dice 3D básico. Lo arrastramos a nuestro clip de video, seleccionamos nuestro clip de video y nos vamos aquí a las dos flechitas y le damos en Controles de Efectos. Estando aquí, como ves, se aplicó nuestro efecto. Este efecto es muy sencillito de manejar. Tiene tres propiedades, entonces te las voy a explicar de manera súper sencilla. Girar es de derecha a izquierda, como estarás viendo aquí en pantalla. Inclinar es de arriba hacia abajo. Y la distancia es como un zoom o alejamiento de la pantalla, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer es acomodar estas propiedades de tal manera que nos guste cómo se vea la pantalla visualmente. En este caso yo manejaré unos valores específicos. Por ejemplo aquí en girar le haré 35 para girarlo. En inclinar lo dejaré quieto y en distancia le haré menos 40 para acercar la pantalla. Ahora eh, nos queda un pequeño espacio aquí que lo vamos a arreglar. Entonces le damos en posición y por ejemplo lo muevo aquí para que no nos quede espacios en blanco. Listos, teniéndola de esta manera lo siguiente que vamos a hacer es animar nuestra pantalla entonces sencillamente lo que vamos a hacer es oprimir clic aquí en los relojitos en las propiedades que queremos animar que son estas tres deseleccionamos nuestro clip de video, oprimimos shift flecha hacia abajo para irnos al final de nuestro clip y oprimimos flecha izquierda para retroceder un frame y esto nos permite ver qué está pasando en pantalla nuevamente entonces lo que vamos a hacer es aquí animar 10, o sea 25, para que se gire un poco hacia el frente. Aquí menos 5 para que se gire, o bueno, se incline hacia arriba un poquito. Y aquí en distancia menos 35 para alejarlo. Ahora si le damos aquí en play, como ves, ya se ve súper chévere nuestra animación. Pero esta animación se puede mejorar mucho más. Entonces el tercer paso es darle realismo a nuestra animación. Para esto vamos a aplicar unos pequeños efectos. El primero de estos se llama distorsión de lente. Distorsión con tilde en la O. Y nos vamos aquí a lo último. Como ves aparece dentro de la carpeta efectos distorsionar distorsión de lente. Lo seleccionamos y arrastramos a nuestro clip de video. Seleccionamos nuestro clip de video. Y como ves aquí se aplicó. Pero para que aplique de manera correcta, tenemos que seleccionarlo y aplicarlo encima del 3D básico. Desplegamos esto y esto lo que hace es simular un ojo de pez, o sea darle curvatura a los lados. En este caso solamente manipularemos este de curvatura, le damos en 3 y listo. Ah bueno, como ves aquí quedaron unos pequeños espacios en blanco que son vacíos. Entonces le damos aquí en quitar rellenar alfa para que se quite esto y... Arreglamos aquí esos espacios moviendo un poquito nuevamente. Listos. Lo siguiente que vamos a aplicarle es el efecto de desplazamiento. Como ves, está aquí. Lo arrastramos a nuestro clip de video y lo mismo. Lo aplicamos arriba. Arriba de distorsión de lente. Lo siguiente que vamos a hacer es eh, con este efecto acomodar lo importante de nuestra escena. En este caso... Lo importante es este pedazo en donde se supone que corto un clip de vida. Entonces lo que hago es cambiar el centro. Aquí le doy un poquito más arriba. Se da muevo el eje Y y un poquito el eje X para que quede en un tercio. Para que quede como la escena más importante en el tercio de esa escena. Listos. Y ahora le vamos a aplicar otro efecto que le va a dar un toquezazo. Entonces ese se llama desenfoque gaussiano. Y es este que dice desenfoque gaussiano nada más. Entonces lo que hacemos es seleccionarlo y arrastrarlo a nuestro clip de video también. No olvides cambiar la posición del efecto. Arriba desplazamiento en este caso. Como ves va uno sobre el otro. Y en este caso por ejemplo damos un desenfoque de 8. Como ves nos desenfoca todo pero no queremos eso. Entonces lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa. Entonces aquí le damos en crear máscara de elipse y lo que vamos a hacer es crearla en donde queremos que se vea enfocada. En este caso lo que está haciendo es desenfocarnos lo que está dentro de la máscara, pero queremos que sea al revés. Entonces le damos aquí en invertido y aquí le damos en repetir píxeles para que no nos queden pequeñas imperfecciones en los bordes lo siguiente que vamos a hacer es animar el trazado de esta máscara damos clic en el relojito estando aquí en el principio y lo mismo nos vamos al final de nuestro clip shift, flecha hacia abajo, flecha izquierda para retroceder un frame y lo que vamos a hacer es seleccionar la máscara alejarnos un poquito para poder ver mejor y mover la máscara y como ves si lo animamos, se ve súper chévere. Sin embargo, aquí se ve un poquito duro. Entonces, para arreglar esto, es muy sencillito. Nos vamos a desenfoque gaussiano. Nos vamos a máscara. Y lo que hacemos es incrementar el calado. Que esto lo que hace es que se suavice la transición de lo que está enfocado y lo que no. Expandimos un poquito la máscara. De esta manera. Y listo. Pero espera, no te vayas, para dar el toque final a nuestra pantalla y que se vea aún más real, le vamos a dar como un destello de luz. Que lo que va a hacer es que parezca realmente una pantalla. Entonces esto es súper sencillito. Seleccionamos nuestro clip de video, nos vamos al efecto de 3D básico y sencillamente le damos aquí en mostrar resplandor. Como ves, nos aplica el efecto, pero es un poco exagerado a mi parecer. Entonces, para arreglar esto damos Alt seleccionando nuestro clip de video y damos hacia arriba esto lo que hace es duplicarnos nuestro clip de video y ya vas a ver para qué sirve este entonces en la de arriba le quitamos el efecto y lo que vamos a hacer es a través de la opacidad de este clip de video manejar el efecto de resplandor y esto como de manera muy sencilla seleccionamos, nos vamos aquí a opacidad y le damos la opacidad a un 80% con eso el efecto de resplandor queda con un 20% de opacidad y se ve mucho más elegante. Le damos en play para ver cómo quedó. Y como ves, quedó súper chévere. Bueno, como sé que este contenido te fue de mucha utilidad, te invito a suscribirte en este canal y a ver mucho más contenido. Mil gracias por ver este video. Chao.